Deberá rendir cargos después de que diera positivo a Dopaje en el partido en el que el Tolima empató a dos goles con Independiente Medellín en las semifinales de la Liga Águila 2-2018. Según el escrito presentado por Coldeportes, el arquero dio positivo para isometepteno, una sustancia que generalmente se usa para tratar el dolor pero que genera un efecto de constricción en los vasos sanguíneos y aumenta la presión arterial, por lo que está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Un caso muy recordado por el uso de este medicamento en Colombia es el de la ciclista María Luisa Calle, quien dio positivo para esta sustancia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Pese a que el Comité Olímpico Internacional le quitó la medalla de bronce obtenida en las justas, la colombiana pudo demostrar que se le suministró la sustancia para tratar un fuerte dolor de cabeza. ¿Crees que Montero salga bien librado de esta acusación? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.